Hola y bienvenido a un nuevo video. Como lo vimos en el video anterior, las señales AC pueden verse mediante un osciloscopio. Y en este video, con ayuda de Search y Steffi, descargaremos un osciloscopio virtual y un generador de señales. Acompáñame a verlo. Para realizar la descarga de nuestro osciloscopio virtual, lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a nuestro buscador en Google. Y allí vamos a escribir Soundcard Oscilloscope como se ve en nuestra pantalla, y vamos a dar Buscar. Esto va a desplegar una variedad de resultados. Vamos a seleccionar el que dice Soundcard Scope Christian sign -It, como se ve en nuestra pantalla. Lo primero que vamos a ver es la pantalla de inicio de esta página. Allí nos va a hablar sobre qué características tiene esta aplicación, por quién fue creada, y demás características que pueden leer si quieren investigar un poco más. Posteriormente vamos a dar clic en Download para descargar su última versión, como se puede ver en nuestra pantalla. Al dar clic nos va a aparecer una barra en la parte inferior de la pantalla, lo que nos va a indicar que el archivo se está descargando. Esto puede tardar algunos minutos. Al finalizar la descarga nos va a aparecer así. Y vamos a dar clic en abrir archivo. Posteriormente se va a desplegar una ventana, la cual nos va a pedir que ejecutemos el software. Así que vamos a dar clic en ejecutar. Luego de esto debe ponerse en negro tu pantalla y aparecer un aviso, al cual le vas a dar aceptar. Posteriormente se va a abrir otra ventana la cual nos va a indicar cómo realizar la instalación de la aplicación. Vamos a dar clic en Next. Esta ventana lo que nos va a indicar es dónde se va a guardar el archivo, en qué carpeta de nuestro computador. Vamos a dar clic en Next. Esta ventana nos indica que debemos dar clic en Next para comenzar la instalación. Esta ventana nos va a ir indicando los archivos que se van descargando. Este proceso puede demorarse algunos segundos. Vamos a esperar a que descargue correctamente. Al finalizar se van a abrir algunas ventanas, a las cuales les vamos a dar Aceptar, tal y como lo vemos en nuestra pantalla. Posteriormente vamos a darle Finalizar. Luego de que finalice, podemos encontrar nuestra aplicación en dos lugares. La primera es en el escritorio, en donde va a aparecer el icono de nuestra aplicación. Podemos darle clic a esta. O también podemos ir al buscador de las aplicaciones de nuestro computador y allí escribir el nombre de nuestra aplicación, que es Card Scope. Y encontramos el icono de nuestra aplicación. Vamos a darle clic y vamos a abrir la aplicación. Al darle clic se va a abrir una ventana, en la cual nos va a explicar... ¿Cuál es el tipo de licencia que tiene esta aplicación? Vamos a darle en Continuar. Y aquí podemos ver nuestra aplicación funcionando. Más adelante, en otro video, te vamos a enseñar cómo utilizar esta aplicación con el módulo de visualización. Para la descarga de un generador de señales vamos a necesitar de un teléfono móvil. Si no dispones de uno, solicítalo a tus padres o a un adulto responsable. Lo primero que vamos a hacer es ir al buscador de Google Play. En este caso vamos a escribir generador de señales. Y vamos a darle buscar. Vamos a seleccionar la opción de Function generate Y vamos a darle en instalar. ¿Por qué elegimos esta aplicación? Bueno, es debido a que no tiene anuncios, no necesita permisos, funciona como un generador de señales... Utiliza la salida de audio de nuestro celular, por lo que podremos usarlo con el osciloscopio virtual que descargamos anteriormente. Muy bien, te esperamos en el siguiente video.